Ahora comenzamos con el verbo aprender, to learn. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella, usted aprendía. Nosotros, nosotras aprendíamos. Vosotros, vosotras aprendíais. Ellos, ellas, ustedes aprendían. En ese tiempo yo aprendía español en la escuela. Beber. To drink. Yo bebía. Tú bebías. Él, ella, usted bebía. Nosotros, nosotras bebíamos. Vosotros, vosotras bebíais. Ellos, ellas, ustedes bebían. Yo no bebía agua. Yo solo bebía refrescos. Comer, to eat, yo comía, tú comías, él, ella, usted comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Yo recuerdo que tú comías muchas hamburguesas. Creer to believe yo creía tú creías él ella usted creía nosotros nosotras creíamos vosotros vosotras creíais ellos ellas ustedes creían ella no creía que iba a aprobar el examen de inglés correr to run yo corría. Tú corrías. Él, ella, usted corría. Nosotros, nosotras corríamos. Vosotros, vosotras corríais. Ellos, ellas, ustedes corrían. Nosotros corríamos todos los sábados en el parque. Leer. To read. Yo leía, tú leías, él, ella, usted leía, nosotros, nosotras leíamos, vosotros, vosotras leíais, ellos, ellas, ustedes leían. Ella siempre leía muy buenos libros. Romper, to break. Yo rompía. Tú rompías, él, ella, usted rompía, nosotros, nosotras rompíamos, vosotros, vosotras rompíais, ellos, ellas, ustedes rompían. Tú rompías varias tablas en la clase de karate. Temer, to fear. Yo temía. Tú temías, él, ella, usted temía, nosotros, nosotras temíamos, vosotros, vosotras temíais, ellos, ellas, ustedes temían. El niño le temía mucho a los payasos. Vender, to sell. Yo vendía, tú vendías. Él, ella, usted vendía, nosotros, nosotras vendíamos, vosotros, vosotras vendíais, ellos, ellas, ustedes vendían. Mi tía vendía unos helados muy deliciosos. Deber, to out. Yo debía, tú debías... Él, ella, usted debía. Nosotros, nosotras debíamos. Vosotros, vosotras debíais. Ellos, ellas, ustedes debían. Vosotros debíais mucho dinero. Esconder, to hide. Yo escondía, tú escondías. Él, ella, usted, escondía. Nosotros, nosotras, escondíamos. Vosotros, vosotras, escondíais. Ellos, ellas, ustedes, escondían. El espía se escondía en el tarro de basura. Prometer. Tu promise. Yo prometía. Tú prometías... Él, ella, usted prometía. Nosotros, nosotras prometíamos. Vosotros, vosotras prometíais. Ellos, ellas, ustedes prometían. Yo siempre le prometía a mis padres estudiar más y más. Círculo número 17, imperfecto de los verbos terminados en ER. En este video estudiamos los verbos aprender, beber, comer, creer, correr, leer, romper, temer, vender, deber, esconder y prometer. Aquí tenemos la segunda parte o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 la conjugación de los verbos en español.